Pregunta es, o no es hermoso. Y también lo es, o no es maravilloso. Aunque estoy seguro que es precioso todo. Estoy seguro, que es delicioso. No existe un ángel que me la iguale. Todos sus gestos son naturales. Nadie la iguala en hermosura. A mí me lleva a la locura. Y soy feliz de conocerla. Yo la encontré y me la quedó, ni sus defectos me molestan, me enamoré solo con verla. Creo que el cielo pensó en mí Me vio un ángel Para mí Ella me cuida Y me emociona No encontraré Personal He descubierto Algo importante El amor y la vida Son la misma cosa Si no es verdad es un clavel, será una rosa. Pero me emocionas tú, mi hermosa. Y soy feliz de conocerla.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 solo con verla